Que traigan al loco emudecido, aquel que solo habla cuando quiere. Pues cansado estoy de tanta confusión, el médico asegura su neurosis, el psiquiatra que es un bipolar, el neurólogo aún no tiene su diagnóstico y yo lo miro tan tranquilo caminar. Que no escuchan, que traigan al loco emudecido, me le inyectan en el suero de la verdad, me lo dejan sujetado en esa silla, de manera que no puede escapar. Cierran la puerta con candado Pues de aquí no me pienso levantar Y si escuchan gritos de lamento No los confundan con tormento Que no los pienso maltratar Que no escuchan Que traigan al loco enmudecido Aquí estoy No me tienes que buscar Ni inyectarme el suero de la verdad Ni tratarme como un perro de amarrar pues antes de saber que solo por este día, a este loco enmudecido como me suelen llamar, mi conciencia después de tanto luchar, me ha dado la orden de poder hablar. Así que pregunte, qué le voy a contestar. Un loco enmudecido, que decidió hablar, me suena divertido. Además que tiene conciencia y que tiene permiso solamente por este día de hablar, mira quién quieres engañar. Si sé que te mueres de miedo, que te mande con los demás a la sala solitaria, donde solo yo y nadie más te podrá sacar. Conciencia y un loco. ¡Va! ¿No es acaso la conciencia la línea que divide la sabiduría de la brutalidad? ¿Dudas que un loco tenga conciencia y sin embargo, este loco enmudecido, como me sueles llamar, está seguro de tu brutalidad? Calle insolente. Aquí yo soy la autoridad, y tú, y tú solamente un loco más, que se finge enmudecido para atraer la atención de los demás, un loco que por un pedazo de pan se ha convertido en actor, y que a lo mejor hasta espera un aplauso de este servidor. ¿Te gustó? Me encantó, porque con él me convences de tus escasas energías, que por supuesto está muy lejos de hacer honor a tu grandeza pues debes saber que la mente es un laberinto que muchas veces se estropea a causa de la pereza. ¿Me has llamado perezoso? ¡Loco insolente! Si no fuera por este uniforme, ya te hubiera quebrado los dientes, te hubiera pateado, o a lo mejor te hubiera te hubiera ¿Qué dilo? ¿Matado? Tú y yo tenemos algo en común. ¿Cómo te atreves? ¿Tú el loco emudecido a compararte conmigo? que soy dueño del destino de tu vida, pasaré una firma y acabarías tus días en este manicomio. Acéptalo, estás en mis manos. Por eso te digo, tú y yo tenemos algo en común. ¿Me estás cansando? ¿Qué me entiendes que te tengo en mis manos? En mis manos. ¿Y no te tiene tu uniforme en sus manos también? Fuera de él, ¿te has preguntado quién eres? «Ambos somos prisioneros en distintas circunstancias, y solo bastaría una firma para acabar nuestra actuación. Con una firma te darían el despido y serías uno más desempleado, sin poder y sin ningún amigo. Con una firma me darían la condena de caminar sin destino en el mundo del demente, que solamente sabe ser cuerdo cuando se lo permite la mente». No me compares contigo, no quieras pasarte de vivo, que yo con uniforme o sin él sería, sería. Tienes razón, no me puedo comparar contigo, pues mi mente como bella durmiente al despertar no necesita tiempo para encontrar la respuesta que tanto tardas en encontrar. Serías un loco y nada más insolente y no demente, merolico hato y no mudo, encarnación de Satanás, llamarme a mi loco, cuando bien sabes que si no fuera por mi astucia, ya te hubiera mandado, te hubiera mandado. ¿A qué le tienes miedo? ¿O a quién? ¿Por qué no lo dices? ¿A matar? ¿Qué no ves que estamos solos? Y aunque hubiera alguien más, a todos has podido comprar, porque todos te tienen miedo, saben que eres un criminal. Un asesino en serie, de inocentes como yo, cuya mente de repente duerme sin entender la diferencia entre el bien y el mal. ¿Qué puede decir un loco que aunque sea una verdad, el supuesto cuerdo no lo convierte en mentira, en frente de los demás? Ah, por eso te finges mudo, y sobre tu loquera temporal, esa ni tú mismo te la crees, eres un zorro que han logrado engañar a todos menos a mí, el loco embudecido. Lo he desenmascarado yo, pero mañana, mañana el médico, el psiquiatra, el neurólogo me van a escuchar. ¿Y tú? ¿Y tú no sé a dónde vas a ir a parar? Para mañana será tarde. Mi conciencia no me permitirá hablar. Será mi cerebro sepultura ante lo que hoy llama realidad. Sí, pero no ha amanecido, ¿entiendes? No ha amanecido. Abran la puerta, que abran la puerta, que vengan todos. ¿Dónde está el médico? El psiquiatra, el neurólogo. Que vengan todos, que vengan todos, que no me escuchan. Que vengan todos. Antes de que vengan, debes recordar qué puede decir un loco que aunque sea una verdad, el supuesto cuerdo no lo convierte en mentira en frente de los demás. Perdón, señor. ¿Dónde está el médico? El psiquiatra, el neurólogo... Nadie queda en el hospital más que este servidor y el jefe de guardia. ¡No! Escucha, este hombre no está loco, ni mudo. Está más cuerdo que tú y que yo. ¿Me escuchas? Está cuerdo. Créemelo, por favor. Está cuerdo. No es mudo. Créemelo, por favor. Está fingiendo. Nos ha engañado a todos. ¡Guardia! ¡Guardia! ¿Dónde está el médico? El psiquiatra, el neurólogo. Nos ha engañado a todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede aquí? ¿De quién habla el director? Del loco que no está loco, del mudo que no está mudo, de la conciencia que le permitió hablar solamente por un día Escucha, detenga el amanecer, te ordeno que detengas el amanecer, porque si amanece no podrá hablar ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¿Pero de quién habla? Del loco que no está loco, del mudo que no está mudo de la conciencia que le permitió hablar solamente por un día escucha, detén el amanecer te ordeno que detengas el amanecer porque si amanece, no podrá hablar ¿me entiendes? di que me entiendes eh, no está loco, de detén el amanecer es una orden, detén el amanecer agárralo, agárralo no, no, no escucha, este hombre no está loco ni mudo Está más cuerdo que tú y que yo Está cuerdo Créemelo por favor Está cuerdo, no es un modo, Créelo por favor, está fingiendo Nos ha engañado a todos Nos ha engañado a todos Agárralo, agárralo El director Enloqueció <risa>